pues hay cosas que siempre me, me dan vuelta en la cabeza y una de ellas, o últimamente una de ellas, es el hecho de que cada vez me siento menos cercana o menos contenta, país en el que nací. No sé. Y eso no es nada de lo que estoy orgullosa ni lo menos, de hecho <coughs> He pensado que soy un poco como huérfana del de país últimamente y no cambiaría nada mi experiencia, mi vida, pero... una pregunta constante que me surge a raíz de eso es si vale la pena continuar haciendo lo que hago, si tiene sentido, que es normal, creo que todos nos hemos planteado pero un poco el hecho de si hacer un doctorado sobre un tema que quizás no cambie nada a mí, personalmente, me, me, me disfruto a nivel personal, sobre todo, más que, que profesional. ¿no? El hecho de ser inmigrante y esto tiene su blanco y su negro. Y ahí estoy decidiendo qué hacer pasando por la vida como esa bicicleta.